Vamos a continuar con el tema de ayer. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a empezar a grabar. Bueno, vamos a dar una nueva definición. Y les comento, esta es una definición parcial, ¿no? Porque para dar la definición bien, necesitamos oh, un poquito más de teoría. Pero coincide, ¿no? Entonces, vamos a considerar un subconjunto de los complejos que se, que se ha acotado y vamos a decir que simplemente conexo, o sea, le estamos agregando la. La palabra simplemente, si sí, él es conexo y su complemento es conexo. Piensen que al, al ser el complemento conexo, no va a pasar que él pueda tener agu, un agujero, ¿no? O sea, él ¿no? Él no anda dividiendo el plano, por decirlo así. Cuando, lo quit este, cuando quitas ese conjunto del plano, pues va a quedar algo conexo. No está partiendo de alguna manera el plano, ¿no? Si ¿Sí queda intuitivamente, geométricamente, ¿qué es conexo? Simplemente conexo o no. Sí, no, ¿qué opinan de simplemente conexo? Bueno, la definición formal, intuitivamente, de simplemente conexo es que las curvas, o sea, las curvas cerradas cualquier curva cerrada se pueda deformar a un punto pero para eso necesitamos ver este cuál es el concepto de deformar nos podemos tardar mucho en eso no entonces y para efectos de cálculo pues solo queremos este, calcular ciertas integrales. Hay, hay unas integrales que no nos interesan tanto. Ahora bien, lo, lo que les menciono es que, pues sí necesitamos la condición para simplificar esta definición de simplemente conexo, de que sea acotado, ¿no? Porque justo les planteo el ejemplo. ¿Qué pasa si yo me tomo este, los complejos menos el cero, ¿no? Si me tomo los complejos menos el cero, el complemento simplemente es el cero. Uh -huh pero al ser este los, el complemento simplemente el cero, pues un punto como, como su conjunto de los complejos, pues es conexo. Entonces los complejos menos el cero sería un conjunto simplemente conexo. Pero desde el punto de vista de la de poder deformar este, curvas a un punto, pues no es cierto porque ese sí no cumple que, los complejos menos el cero no cumple que, que pueda deformar curvas a un punto. KM lo va a ver más puntualmente, pero realmente considérense el círculo unitario. Si nosotros nos tomamos el círculo unitario, no lo podemos deformar continuamente, o sea, por ejemplo, llevarlo al punto hasta del círculo piensen que lo queremos llevar al punto, al 1, ¿no? No lo podemos deform, este, deformar continuamente porque pues, el 0 no nos deja pasar por ahí, ¿no? Entonces para poderlo deformar tendríamos que romper el círculo. Pero como ahorita no tenemos este, la herramienta, eh, les estoy dando una definición equivalente cuando el conjunto es acotado. Vale, y bueno, y esto es para dar este la nueva versión del teorema de Cauchy, ¿no? Que esta es como una, una versión más general. ¿Qué es lo que necesitamos? Que sea este tener una función holomorfa, aquí se comió el holomorfo, con dominios este, abiertos y simplemente conexo y una curva cerrada, y eso basta para que la integral sea cero, ¿no? Acuérdense que aquí lo que pedimos es que la curva sea simple, este, ¿cómo se dice?, y la función se continúa dentro de la curva. Pero pues, o sea, ¿cuál es la, la diferencia aquí con... Ay, me perdí. O sea, la única diferencia para hacer este teorema es, eh, bueno, que aquí... Eh, no estamos usando el teorema de, de, de, de Jordán para separar el dominio y el contradominio. Digo, el dominio en dos partes, una acotada y una no acotada. Sino, pues ya no estamos, este, bueno, ya estamos poniéndole aquí que sea acotado, ¿no? Al pedir que sea simplemente conexo. Y digo, y la otra parte es, este, cómo se usa el teorema. Este, la demostración que vimos en este, la clase pasada depende del teorema de Green lo que pasa es que lo único que hay que hacer es dividir esta curva porque aquí ya no pedimos que sea este, una curva simple aquí simple pedimo, simplemente pedimos que sea una curva cerrada entonces ¿Cuál es el detalle aquí para hacer la demostración? Ver cómo esta curva cerrada la podemos ver, descomponerla como curvas simples, ¿no? No hay mayor problema, nada más se, se intersecta un número finito de veces. Pero la descomponemos como curvas simples al descomponerla como curvas simples, ya sabemos que este, sumar curvas, como hemos estado haciendo todos estos días, y la suma de cada una de esas curvas, pues, te da cero, ¿no? O sea, realmente pues, lo planteamos en función de esto. ¿Dudas de esto? ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿se acuerdan que vimos una este, eh, un teorema que eran tres equivalencias? Para una función eh, que les decía que eh, la integral es independiente de la trayectoria. Es decir, solo es, no importa la curva, solo dónde empieza y dónde termina esa curva. Que la integral de curvas cerradas es cero y que, bueno, que una función tiene antiderivado entonces gracias al teorema de Cauchy como esas son equivalentes pues tenemos este resultado no que si tomamos una función holomorfa con un abierto en, en un abierto simplemente con este exo y dos funciones, que, eh, dos curvas, gamma 1 y gamma 2, que empiezan en Z0 y terminan en Z1, su integral es la misma. Realmente, pues la demostración acaba siendo lo, este, lo mismo, ¿no? Yo no sé por qué puse la demostración, si la demostración es, se sigue el teorema. ¿Qué es la demostración? Pues expresa, eh, a partir de gama 1 y gama 2 creamos una curva cerrada, que es gama 1 más menos gama 2. Esto nada más tiene como una operación binaria, acuérdense, entre las curvas, pero eh, no sería correcto poner gama 1 menos gama 2, ¿no? Que el menos no es el inverso aditivo, por decirlo así. Y bueno, la demostración no sé por qué la puse, pero bueno, ya la puse. Como esta es una curva cerrada, en un abierto simplemente conexo, y este es este holomorfo, ¿no? la integral de esto es cero y de aquí pasamos a que la integral a través de una suma de curvas es la suma de las integrales a través de, la, de las curvas. Es decir, esto es la integral de f a través de gamma 1 más la integral de f a través de gamma 2. Y la, la integral de f a través de menos gamma 2 es menos la integral de f a través de gamma. Pero eh, lo que tenemos aquí es que la integral de f a través de gamma menos la integral de f a través de gamma 2 es 0. Esto implica que la integral de f a través de gamma 1 es igual a la integral de f a través de gamma 2. y la bueno les, les mencionaba oh, bueno de hecho este no sé por qué les digo esto si que recuerden el teorema si aquí les puedo mostrar el teorema está aquí arribita creo que vengo dormido no no no vengo dormido mira este teorema ¿Sí se acuerdan de este tema? O sea, lo que necesitaba es abierto conexo, ¿no? O sea, esta proposición les dice que si tenemos un abierto conexo, estas, pro, estas este todas estas son equivalentes. Ahora, ¿qué pasa? Gracias al teorema de Cauchy, si aparte a este le agrego que sea simplemente conexo y f solo morfa, entonces estas tres siempre se cumplen. ¿Por qué siempre se cumplen? Porque como son equivalentes y siempre se cumple dos, pues las las otras siempre se tienen que cumplir. Entonces, bueno, aquí vamos a refinar, lo siguiente que vamos a hacer es refinar esta la cuestión de la antiderivada. En cálculo, vemos que la antiderivada es única salvo una constante. En este caso solo dijimos, ah, bueno, existe la antiderivada no demostramos que si existiera otra, iba a diferir, di, diferir por una constante. Entonces vamos a completar eso, y vamos a ver que efectivamente si existe otra antiderivada, es única salvo una constante. Digo, para tener... todo este, en orden, ¿no? Y ya empezamos a usar este, puras cosas que... Bueno, que ya habíamos demostrado, ¿no? Y pues está relativamente muy sencillo, ¿no? Consideramos otra función, g, que sea antiderivada de f. O sea, tomamos f o este holomorfa en un abierto simplemente conexo. Es decir, aquí le estamos agregando... Dos hechos, ¿no? El que F sea lo morfa, antes solo era F continua, y que el dominio sea simplemente conexo. No solo conexo, simplemente conexo. Lo que estamos diciendo es que si tienes este, dos antiderivadas, estas van a diferir por una constante, ¿no? Sabemos que existen, o sea, bueno, el hecho de la existencia es por la, el teorema de equivalencia que este, acabamos de recordar, pero pues, lo que le estamos agregando es este, este hecho de que difieran por una constante. ¿no? Entonces, si tuviera este, esta segunda antiderivada G, pues lo único que vamos a considerar es la diferencia de F con G, y vamos a derivar. Como la derivada es lineal, la diferencia de la derivada es las deri este, la derivada de la diferencia, es la diferencia de las derivadas. Es decir, la derivada de f menos g es la derivada de f menos la derivada de g. Pero ambos son antiderivadas de f minúscula. Entonces esto me queda f de z menos f de z, que es cero. Pero, pues ya habíamos visto. Que si la derivada de algo es cero y el dominio es simplemente, este, y el dominio es conexo, en particular, en este caso, al, al ser el dominio simplemente conexo, es conexo, pues eso quiere decir, si tu derivada es cero, en un conexo, es porque eres una constante. Y pues bueno, ya se sigue el resultado, ¿no? F menos G es una constante, lo que quiere decir que F es igual a G más una constante. Justo lo que buscábamos. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? Y bueno, nada más para terminar el tema, bueno, es, vamos a regresar a estudiar la cuestión del logaritmo, ¿no? ¿Qué pasa con el logaritmo? Pues la, este, ayer mencioné que el teorema de Cauchy no se cumple, obviamente, para la función 1 sobre z, que 1 sobre z, si bien si es holomorfa, donde está definida es en los complejos menos el cero. Entonces, al estar definida en los complejos menos el cero, empezamos a tener un pequeño gran problema, ¿no? Que, como no está definida en el cero, el teorema de Cauchy no tiene por qué aplicar. Y como no tiene por qué, y se ve tanto que no tiene que aplicar, que la integral del círculo a través del cero, digo, a través de la integral del círculo unitario de 1 sobre z es 2pi, ¿no? Entonces, al ser la integral 2pi, pues nos da un ejemplo de que si no, tenemos, no cumplimos las hipótesis, no se tiene porque no es necesario que la integral sea cero Bueno. Pero el problema, esto nos da la intuición de que, bueno, el problema es alrededor del cero. ¿Qué pasaría si yo me fuera un poquito al lado del cero, no? Por ejemplo, si yo integrara a través del círculo unitario, pero no centrado en el cero, ¿no? El círculo unitario centrado en dos. Si yo integro alrededor del círculo unitario centrado en dos, pues esa integral me tiene que dar cero, no No habría mayor problema. No debe de haber mayor problema porque ahí la función 1 sobre z está bien definida, no se indetermina, esa integral tiene que dar cero. Pero pues si esa integral da cero, aquí lo interesante es que de nuevo tengo un antiderivado. Entonces, al tener esa antiderivada, yo puedo empezar a completar todas mis ideas de cálculo. ¿Qué ideas de cálculo? Pues a mí me gustaría que la integral de 1 sobre z bueno, fuera ¿quién? A ver, esta es pregunta que sí me gustaría que me respondiera. ¿Quién me gustaría que fuera la integral de 1 sobre z? Sé que ya está escrito ahí, pero por favor contesten para que sienta que... Me están poniendo un poco de atención. ¿Quién me gustaría que fuera la integral de 1 sobre z? Yo sé que saben. alguien que me pueda contestar. En el caso real, ¿quién es la integral de 1 a x? Sería la lo de logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de, de, de z en este caso. Ah, perfecto. Muchas gracias, Irán. Exactamente. Sería una forma de retomar el logaritmo natural de z. Ahora, lo interesante de esto es que vamos a poder definir un nuevo concepto de rama del logaritmo. Si se acuerdan, las ramas del logaritmo que habíamos considerado eran este, como, eran bandas realmente, ¿no? eran como bandas del plano complejo, todas paralelas. Entonces, gracias a esto vamos a poder extender el logaritmo y dar... unas nuevas ramas que pueden ser demasiado exóticas, ¿no? Interesantes, pero exóticas, ¿no? Entonces, lo que vamos es aplicar este teorema, pero eh, con ciertos detalles. O sea, vamos a considerar a un abierto simplemente conexo, de tal manera que cero no esté nada. Lo único que le vamos a pedir. Y lo que vamos a decir es que existe una antiderivada, de, bueno, bueno, que existe la antiderivada, una función holomorfa de A en los complejos, que nos va a cumplir esto, que E a la F de Z sea Z. Pero esta es la definición técnica que dimos del logaritmo, como inversa del exponencial. Y aparte, bueno... Como cumple esto, al ser es de la antiderivada de 1 sobre z, pues estas constantes de las que mencionamos arriba, va a cumplir una particularidad, que es que esta constante no puede ser cualquiera. A fuerza va a tener que ser un múltiplo de 2 pi. O sea, no, nos empieza a limitar esto, pero justo porque es un logaritmo. Entonces, bueno. Eh, sabemos que esta f existe simplemente por el teorema de la antiderivada, ¿no? Estamos en un simplemente conexo. En, digo, en, sí, en un abierto simplemente conexo. Cero no está. Entonces, f sobre 1 sobre z es una función holomorfa como es una función holomorfa, se vale el teorema de Cauchy, como se vale el teorema de Cauchy, existe antiderivadas. Entonces, existe al menos una f, ¿no? Bueno, vamos a considerar un punto fijo, un, ¿sí? Un punto fijo. Bueno, más que, bueno, sí es fijo, pero me, me gusta pensar que es como un punto pivote, porque me va a hacer un, una, gracia, una gracia después, ¿no? No. sí, sí es sí. Y vamos a considerar una rama del logaritmo. La que guste. A mí me gusta mucho la de 0, 2pi, pero hay veces que es este. Digo por. Me gusta porque es la estándar, ¿no? Cuando piensas en ángulos, pues piensas entre 0 2 pi Pero. Hay veces que sí es mejor tomar de menos pi a pi, ¿no? Pero bueno, la acostumbro. Pero las, las dos son válidas, ¿no? ¿no? Todas son válidas, de hecho. Y bueno, esta f es única salvo una constante. Entonces, realmente si tenemos una función que es antiderivada, de mi f minúscula, esa función f mayúscula más cualquier constante sigue siendo antiderivada. Aquí lo que quiero dar a entender es que lo que hace que sea múltiplo de 2pi es que aparte le estemos pidiendo esto. Igual no lo escribí también, tengo que refinar la escritura. Pero lo que hace que sea múltiplo de 2pi es que cumpla esto. Entonces, a este f le podremos sumar una constante siempre de tal manera que f de z0 me dé el logaritmo de z0. Obviamente el logaritmo de z0 con respecto a esta rama, ¿no? Es lo que estoy pensando. Entonces, bueno, como yo ya sé que lo igualé en este punto sumándole lo que necesitaba, Entonces, simplemente porque lo igualé, yo sé que en z0, e a la f de z0, pues f de z0 es logaritmo de z0, pues es z0, ¿no? Y bueno, vamos a definir una nueva función, que es g de z, va a ser e a la f de z entre z. El dominio de esta función va a ser a. Y va a ir a los complejos. Pero, justo necesito que el dominio sea A. Este, y aquí empiezo a usar la hipótesis que cero no esté en A. Esto fue la hipótesis que le pedimos. Como cero no está en A, aquí fácilmente pues, tenemos que esto no se indetermina. Pero no solo que no se indetermina. F es una F mayúscula es una función holomorfa, e es una función holomorfa, entonces es composición de holomorfas, y estoy haciendo cociente de holomorfas, que mientras no se determine, sigue siendo holomorfa. Entonces, G es una función holomorfa. Entonces, podemos calcular su derivada. Al calcular su derivada, vamos a tener, si hacemos las cuentas puntuales, o sea, aquí está este, la fórmula de desarrollada vamos a tener que esto me va a dar cero Pero, de nuevo, esta G, al ser holomorfa y que su dominio sea que vuelvo a aplicar, eh, bueno, lo mismo que mencioné arriba, A es simplemente conexo, en particular es conexo, y G es una función definida en A, que su derivada es cero en un conexo. Entonces, tiene que ser constante. ¿Vale? Una función que su derivada de cero, un conexo, tiene que ser constante. Bueno. Y aquí es donde les digo, este punto fijo, me, más bien me, me da la noción de pivotear, o, porque aquí es donde voy a hacer el truco, ¿no? Fíjense que g de z0 vale 1, ¿no? Aquí lo podemos ver. G de Z0 es... Arriba de Z0 y abajo de Z0, pues es 1. Pero pues la función es constante. Entonces, todos los puntos valen lo mismo que valen en cualquier punto. En particular, en, en Z0 yo sé que vale 1. Entonces, la función tiene que valer 1 en todo el dominio. Pero si se dan cuenta, pues aquí puedo sustituir este g de z por 1 y puedo despejar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que e a la f de z es z. ¿Vale? Entonces, esta función, esta f que estoy construyendo, porque realmente la estoy construyendo, esta existencia la estoy haciendo, aquí me está dando la fórmula, pues sí se comporta como un logaritmo, ¿no? En el sentido que es la inversa de la exponencial. Así se dan cuenta, aquí les da la receta. Nos tomamos un punto de z0, nos tomamos una rama de logaritmo y una alguna antiderivada que exista y hacemos que sumamos una constante de tal manera que f de z0 sea logaritmo natural de 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto nos demuestra la primera parte, la existencia de una antiderivada de tal este, de tal manera que sea se comporte como un logaritmo, ¿no? No tiene por qué ser el logaritmo puntualmente, ¿no? ¿Por qué no tiene que ser el logaritmo? Porque bueno, el logaritmo tiene una definición, ¿no? Que bueno, ya lo vimos. Y necesitamos definirlo para una rama, ¿no? Aquí no tiene por qué ser el logaritmo. Si de primera instancia dependemos de una rama, pero si se dan cuenta, la rama nada más la usamos para el punto Z0. Esa rama la usamos para el punto Z0. Y aunque tengamos este, tantas ramas como tenemos reales, el valor que puede tomar el logaritmo, para un punto es tantas como naturales. Esta cuestión de infinitos. Uno es un infinito numerable y otro es un infinito no numerable. No quiero adentrarme en eso. Vamos a suponer que exista otra g antiderivada de 1 sobre z que me cumpla que e a la gz sea z, o sea, que se comporte como un logaritmo. Entonces, si yo este, tomo esta ecuación. Y la comparo con, este, con esta ecuación, pues puedo igualar E a la FZ con E a la GZ. Paso dividiendo. Pasar dividiendo, bueno, despejar, es, me queda E a la FZ menos G a la. E a la FZ menos GZ. Esto sería igual a 1. Pero esto es igual a 1 si, solo si este argumento es múltiplo. De 2 pi. Y volvemos a hacer lo mismo que la vez pasada, ¿no? ¿Qué es hacer lo mismo? Bueno, pues vamos, este... De nuevo tomamos un z0. O sea, no, no que la vez pasada, lo mismo que la primera parte del teorema. Fijamos un z0 en el dominio. De aquí... Bueno, lo que tenemos es que al ya, ya ser un punto fijo en esta ecuación, o sea, ya toma un valor fijo, lo que nos quiere decir para que esto valga 1 es que f de z0 menos g de z0 tiene que ser un múltiplo de 2pi, o sea, un 2pi y k para algún entero. Bueno, pero nosotros sabemos que f menos g por la proposición anterior, difieren solo en una constante. Pero si ya sabemos que en un punto es este 2pi y k, pues tiene que ser de nuevo para toda la función. Como es una constante, si sabemos el punto de una función, este, el valor de una función constante en un punto, pues sabemos cuánto vale en todo el dominio. Les digo... Es lo mismo que hicimos aquí. Entonces, con esto ya demostramos esta proposición. Que existe, o sea, que podemos encontrar una antiderivada que se comporte como el logaritmo y cualesquiera dos antiderivadas que se comporte como logaritmo van a diferir en un múltiplo de 2pi. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Y bueno, aquí este, lo que vamos a hacer es de nuevo extender la definición de qué es este, una rama de logaritmo. Entonces vamos a decir que en este caso, A es una rama de logaritmo. Si se dan cuenta, empieza a estar interesante esto, ¿no? Porque nuestras ramas de logaritmo eran estas bandas que, les, este, que ya habíamos visto, ¿no? Estas bandas este, que son todas paralelas, este, acostaditas, ¿no? De ancho 2pi. Pero pues aquí ya empezamos a cambiar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente podemos definir A como una rama de logaritmo, porque desde algún punto de vista, sobre todo como empezamos a definir logaritmo, pues funciona como una inversa de la exponencial. Les, aquí les menciono un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo es simplemente agarrarnos la bola unitaria y moverla a la derecha. Cuando me tomo la bola unitaria, concentro el 1, pues 0 no está allí, es conexa, es simplemente conexa. Todo funciona bien. Pero pues podríamos tomarnos cosas muy raras, ¿no? Como por ejemplo esta curva, ¿no? O sea, lo que esté dentro de esta curva, hubiera sido bueno rellenarla, pues también puede ser una rama de logaritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente conexa y el cero no está. Entonces, este, pues justo esto me... Me hace recordar la pregunta que, que hizo ayer Rosa, ¿no? De eh, El contexto histórico de por qué se está definiendo esto, ¿no? Puede ser un poco arbitrario, pero da mucho la impresión de que es porque podemos y porque queremos, ¿no? Más bien es porque podemos y porque funciona, ¿no? O sea, empezamos de definiendo el logaritmo, si se dan cuenta, pues, de... con una ecuación, ¿no? Como inversa de la exponencial. Y nos damos cuenta que tenemos problemas con los ángulos. Entonces, pues bueno, decimos, ah, bueno, hay varias ramas, ¿no? De hecho, empezamos intuitivamente con las ramas centradas. Este, pues, la primera noción de ramas pues, era una partición del plano, ¿no? que no se pegara. Ya después dimos ramas que sí se pudieran intercalar, pero aún así vimos que pues, no se puede tomar una infinidad no numerable de valores del logaritmo, sino pues, que realmente las ramas que se dieron originalmente, representaban todo. Y pues ahorita lo que estamos diciendo es, ah, miren, si empezamos a ver la integral, pode, esta, la teoría compleja es tan rica que aunque no tenga la integral, esa definición como área este, bajo la curva, podemos replicar este, esta noción de que Podemos definir logaritmo como una integral. Si se acuerdan, eh, la antiderivada, pues, eh, en la demostración la construimos como una integral. Entonces está muy padre la teoría, porque aunque se está definiendo de, ah, miren, yo tengo... 20 nociones de cómo definir cosas. Estoy exagerando de cómo definir algo, ¿no? Bueno, voy a tomarme una de ellas. De aquí empiezo a construir mi teoría. Y lo interesante de la teoría de la variable compleja es que aunque tenías 20 resultados, los 20 resultados puedes seguir dando los análogos, ¿no? O sea, se va acomodando esa teoría. Eso en general no sucede. A los matemáticos nos gusta generalizar. De repente generalizamos basados en un resultado y cuando volteas a los otros resultados que se tenían, simplemente ya no se cumple. ¿Dudas hasta aquí? ¿no? preguntas comentarios bueno. entonces lo dejamos este por hoy que tengan un buen fin de semana ¿Aló?